Este es el Centro Cultural y Artístico del Estrecho de Fuyou, en China. Diseñado por la firma de arquitectura PES Arquitectos y Asociados. Esta obra fue galardonada con dos premios internacionales, el primero de la CENIEM de Chicago de Museos de Arquitectura y Diseño del año 2022, y el otro del Centro de Arte y Diseño Europeo de Estudios Urbanos. El proyecto ocupa una extensión de 153.000 metros cuadrados. Su diseño se inspira en la flor del jazmín, un conocido símbolo de la cultura china, donde los cinco edificios principales constituyen cinco pétalos de la flor blanca, por los que corre el río Liangkou como un tallo de flor. Entre los materiales de construcción figura la cerámica y el bambú, que son de producción local, y la firma de arquitectura trabajó de la mano del ceramista taiwanés Samuel Yushi en los acabados interiores. Para más información, visita Blog Arte Plus.